Como periodista me resultaría más lucrativo sumarme al coro que pide a D'Artes en bandeja pero no puedo. La denuncia de Thelma Fardín contra Juan D'Artes sigue generando fuertísimas repercusiones y todo el mundo quiere dar su opinión sobre el tema, en especial a aquellos famosos que en su momento dudaron públicamente del testimonio de la joven actriz y dieron su apoyo, implícito o explícito. Algalán, hablando en radio, televisión o revistas del gran compañero de trabajo que era y el tiempo que dedicaba a su familia. Entre los arrepentidos se encuentran primerísimas figuras como Mariano Martínez, quien publicó un sentido texto en su cuenta de Twitter dejando bien en claro que cambió definitivamente de opinión sobre el tema. Estoy destrozado por haber creído algo que no era. Como seguro les paso a muchos desde ayer no duermo. Arroba Rivero Calu, perdón. Se me descarra el corazón por arroba telmifar-bajo. Y por cada una de las mujeres que sufrieron y sufren. Almohadilla justicia Almohadilla mira cómo nos ponemos almohadilla no es lo. No. Sin embargo, hay personas que se animan a cuestionar lo que denominan casa de brujas, es decir, la forma tan rápida en que tanto los medios de comunicación masivos como los famosos han condenado al actor, generando, en determinados casos, situaciones realmente muy violentas que no dejan lugar a que quienes tienen dudas al respecto puedan expresarlas, quien mejor expuso esta posición es el escritor y periodista Ignacio Montes de Oca. Tras mil insultos por decir que creo en la justicia y no en el escrache, en la prueba y no en la emoción, refuerzo mi idea que es mejor la integridad de decir lo que uno piensa que sea parte de la furia de la turba que hoy persiga al condenando y mañana al verdugo. En ningún momento dude de la veracidad de la denuncia. No tengo elementos ni soy juez. Pero verlos pidiendo lapidar públicamente me recuerda a tiempos donde se hacía lo mismo por ideología, elección sexual o simplemente por tener pelo largo. Hagan justicia por mano propia, yo no. Como periodista me resultaría más lucrativo sumarme al coro que pide las bolas de d'artes en bandeja pero no puedo. Me alarma mucho cómo despliegan una violencia fuera de toda norma sin tener el panorama completo. Y ahí fallamos nosotros que tenemos que informar, no tomar partido. Y de ahí la mención a Salem, donde el juicio quedó en manos del testimonio de un grupo de niñas. Y la turba buscó canalizar su furia sin medir nada. Yo no quiero una sociedad lapidaria. Prefiero una sociedad justa. Y si no coinciden conmigo no me sigan. Así ganamos todos.